Mi nombre es Nani y bienvenidos a mi canal, aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida en Rusia. Hoy estamos en los bosques, como me lo pidieron. Como ven, toda la nieve que había en el terreno se ha derretido, pero seguimos igual. Seguimos con menos un grado que frío. Se me había olvidado contarles que en el video anterior habíamos sembrado tres arbolitos nuevos ahora les mostraré varios tipos de flora y fauna que se encuentran en este lugar como por ejemplo ahora les enseño o les muestro un pequeño hormiguero En este lugar existen dos tipos de hongos, comestibles y no comestibles. Por favor, tenga mucho cuidado con los no comestibles. Y estas pequeñas fruticas que ven aquí no son cerezas. Al principio yo pensaba que eran cerezas, pero no. Son pequeños manzanos silvestres. Uy, honestamente, si aquí sale un oso, pasa la historia, créanme. No, me da tiempo a nada. Gracias a Dios y por suerte aquí no hay serpiente. Honestamente. Yo le tengo miedo a las serpientes. No sé por qué, pero le tengo miedo. Si te gustan mis videos, dale un like y suscríbete. Y no olvides comentar. <música>